In computer y bueno, estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Noticias Gamer. Y bueno, antes de comenzar, pedir perdón eh, por todo el tiempo que llevamos sin subir vídeos y sobre todo Noticias Gamer, pero a partir de, de la Semana Santa eh, hemos tenido un lío de horarios y no, y no hemos podido hacerlo, porque no hemos tenido tiempo. Y pues bueno, voy a empezar yo con las noticias, que yo, eh, esta vez tenemos... Eh, aproximaciones del verano Cosas que van a pasar en el verano y después del verano eh, Yo tengo siete noticias y él tiene seis. Yo voy a comenzar con los videojuegos y él me sigue con hardware y software, como siempre Bueno, empezamos Empezamos con la primera noticia Selmo E3 se financia en tiempo récord Lanzamiento en 2017 para Playstation 4 y PC ha sido una gran sorpresa que nos ha deparado la conferencia de Sony en el E3 de este año. Hablamos de Selmo E3, juego cuya campaña de financiación en, kick, en Kickstarter dio comienzo precisamente durante la misma con Yu Suzuki, como gran invitado a la gala. Un momento inolvidable. Como todos damos por seguro, Selmo E3 ha alcanzado la campaña de financiación, que había sido fijada en 2 millones de dólares. Lo que pasa es que pocos podían anticipar la rapidez con la que se ha rebajado dicha meta, ya que apenas unas horas después el objetivo ya ha sido superado. El juego aparecerá por tanto en PlayStation 4 y PC a finales de 2017, fecha estimada para presenciar el final de la aventura del entrañable Ryo Hazuki. Esperamos que llegue también traducida al español. Hecho que se producirá si se llegan a los, a los 2,8 millones de dólares de recaudación. Bueno, vamos con la segunda noticia. El esperado remake de Final Fantasy VII es una completa realidad. Square Enix ha sido una de las grandes compañías protagonistas de la conferencia de Sony en el E3 2015. Y lo no ha sido con Final Fantasy VII Remake, que viene a saciar los sueños de millones de jugadores de todo el mundo. El título sacará partido de las posibilidades de hardware de las videoconsolas de nueva generación, con un apartado gráfico que ha dejado impactados a los espectadores con su, nueva, con su primera CGI y que hace presagiar mucho trabajo a sus espaldas. Por otro lado, el texto primero en PlayStation 4 hace presagiar que también aparecerá en otras, en otras plataformas. Entre las que intuimos estará Xbox One y, posiblemente, también en PC. Bueno, vamos con la tercera noticia. Ghost Recon Wildlands. La saga se recicla en mundo abierto. Ubisoft gusta de cerrar sus conferencias con un puñetazo encima de la mesa. Nunca mejor dicho. Y el E3 2015 no podía ser una excepción. Eh, lo ha hecho en esta ocasión con la presentación de una nueva entrega de una de sus más conocidas y queridas nuevas IPs. Hablamos de Ghost Recon Wildlands, que aparecerá en el futuro para PC, Xbox One y Playstation 4. Se trata de un videojuego de acción con un punto táctico y diferentes alternativas como pueden ser el combate a pecho, des a pecho descubierto o el sigilo y que tiene que ver con la interrupción en bases de instalaciones relacionadas con el narcotráfico, para sabotear eh, las acciones de, de los contrabandistas Bolivia se ha convertido en el mayor productor de cocaína del mundo. El cartel de la droga de Santa Blanca ha, se ha convertido en el país en un narcoestado, en el que reinan el miedo, la injusticia y la violencia. Los ghost un legendario equipo de élite de operaciones especiales de Estados Unidos, se adentra en el territorio enemigo para sembrar el caos y romper la alianza entre el cartel y el corrupto gobierno. Explica sobre el título y su contexto. Bueno, vamos con la cuarta noticia. Hablamos de For Honor. Es la nueva IP de Ubisoft para PC y consolas de nueva generación. Yves Gilmour, el CEO de Ubisoft ha sido el encargado de presentar una nueva IP para el catálogo de la compañía Gala en la conferencia de prensa en el E3 2015 en forma de CGI y de, y de demostración jugable en gay está protagonizado por varias estirpes de caballeros como, ca, eh, como samuráis, vikingos y caballeros que se enfrentan en diferentes épocas, en diferentes épocas. Se trata de For Honor, que ha sido presentado por Jason Vandenberg, el principal responsable creativo de, del proyecto, que ha defendido un sistema de combate que se transmite sensaciones como nunca antes vistas. El juego, con un fuerte carácter cooperativo y competitivo, fue presentado con cuatro jugadores simultáneamente, disfrutándolo y participando de sus combates espectaculares, en un título que ya en el E3 2015 Puede ser probado por la prensa en combates 4 contra 4. Bueno, vamos con la quinta noticia. Desvelado el gran secreto de cómo es Star Wars Battlefront. Con una demo in-game de 5 minutos. Eh, antes de comenzar, decir que no hemos podido poner, aunque sea, 2 minutos recortados de esa demo de 5, de, de, de 5 minutos in-game. Porque seguramente el juego, aunque no esté estrenado, precisamente por eso no vamos a poder ponerlo, por temas de copyright y derechos de autor. Bueno, la editora americana Electronic Arts tenía previsto que Star Wars Battlefront fuera uno de los grandes protagonistas de su conferencia de prensa en el E3 2015, y a fe nuestra que no ha sido. El tráiler de 5 minutos, que cargado de contenido en game una demo de abundantes tiroteos, nos ha dejado ver el juego por fin en movimiento. Y se ha filtrado unos minutos antes de, de que la propia editora pudiera ponerlo en escena en su propia conferencia. Bueno, vamos con la sexta noticia. Microsoft pregunta a los aficionados qué juegos de Xbox 360 les gustaría ver en Xbox One. Se ha puesto en marcha una encuesta para decidirlo. Ahora que Xbox One ha anunciado su electrocompatibilidad, Microsoft está preguntando ya a los aficionados qué juegos les gustaría ver en Xbox One pertenecientes al catálogo, al catálogo de Xbox 360 Seguramente eh, todos los videojuegos de ese catálogo no estarán en Xbox 360 pero de los que sí, sabe, de los que sí sabemos son The de Red, de Red Redemption The Call of Duty Black Ops 2 y The de, de Elder Scrolls 5 Skyrim entre los videojuegos más votados. Bueno, vamos con eh, la séptima noticia, la última. Y bueno, vamos con Donkey Kong y Browser. Ten tendrán amigo para Skylanders, Super Chargers. Reggie Films aime presidente de Nintendo en su división americana, ha hablado en el marco de la conferencia de prensa digital de Nintendo. En el, en el E3, para anunciar... Un acuerdo entre la propia compañía y Skylanders. Concretamente, Skylanders Super Chargers. Ofrecerá dos personajes en consolas de Nintendo 3DS Wii U en forma de, anime, de Amigo. Se, trata, se tratará de Donkey Kong y Bowser. ¿eh? Con sus propios vehículos que se unirán al grupo de personajes de, del videojuego de Activision. Y bueno, ahora le toca a mi amigo Karim con su sesión de hardware y software. De CCPrix, bueno, mi, eh, el número de noticias mías son 6. Bueno, vamos a empezar. La firma Nico ha anunciado un adaptador que permite utilizar discos duros de hasta 6 terabytes en PlayStation 4. El adaptador se conecta al puerto donde va colocado el disco convencional de PlayStation 4 y su instalación es más sencilla de lo que parece. También... Permite usar disco de 2 y 4 terabytes, aunque el aspecto cambia bastante. El precio de la es de 40 dólares. Vamos con la segunda noticia. Además, eh, esta noticia eh, bastante es interesan, bastante interesante para los jugadores de Xbox One y PC. La opción de poder jugar a juegos de Xbox One en cualquier ordenador con Windows 10 que tengamos en nuestro hogar y todo ello gracias a streaming. Aunque se había comentado que esta función solo estaría disponible a partir del año que viene, lo cierto es que se han adelantado y por ahora solo los usuarios de la preview de Xbox One pueden acceder a ella. Y si no lo han hecho todavía, lo harán en breve. Esto es posible gracias a una actualización de la consola, que instalará una aplicación que incluye el sistema operativo de Microsoft. La funcionalidad está limitada a la consola de Microsoft, hacia cualquier PC con Windows 10. Y tampoco se puede grabar o reproducir simultáneamente en Twitch al mismo tiempo que jugamos. Si nuestro PC es lo suficientemente potente, siempre podemos hacer esto con GameDVR, la función integrada en Windows 10 que nos permite la grabación de contenido y su compartición en Internet. Bueno, vamos con la tercera noticia. Epic Games ha decidido poner en descarga la demo técnica que en una Titan X enseñaron hace unas semanas como demostración de las posibilidades de su Unreal Engine 4. La demo nos dejará movernos por este mundo virtual en primera persona, dentro del de cuerpo del chaval o con un drone, pudiendo sobrevolar todo el mapeado de la forma que queramos. La descarga para simplemente probar la demo tiene un peso de 6 gigas, pero que la versión, la versión libera, libera, liberada perdón para que los desarrolladores puedan trastear con ella, alcanza los 24 GB. Para mover esta demo necesitaremos un equipo competente con una gráfica GTX 680, procesador Quad-Core a 2,8 GHz, 8 GB de RAM como requisitos mínimos, y gráfica GTX 980, procesador de 6 núcleos a 3,3 GHz y 24 GB de RAM en caso de querer usar la versión para desarrollador. Unity es, un, perdón, eh, vamos con de noticia. Unity es uno de los motores gráficos más usados gracias a la compatibilidad con sistemas Windows, Linux, Mac, iPhone y Android. Es por ello que la compañía ya piensa, ya piensa en la realidad virtual y ya ha alcanzado su motor Gráfico Unity 5.1 Incorporando soporte nativo a las gafas de realidad virtual y realidad aumentada Oculus Rift Para abarcar aún más en el futuro la realidad virtual También se agregó soporte nativo a otras plataformas en un futuro cercano Esto se incluye soporte a las Microsoft HoloLens y Gear VR Muchos de los juegos ya se han desarrollado para Oculus Rift Bajo United deben de volverse a desarrollar para aprovechar el soporte nativo. Bueno, vamos a la quinta noticia. Cada vez falta menos para que empiecen a comercializar las nuevas tarjetas gráficas de AMD, una gama que Best Buy ya ha recibido e incluso ha dejado ver algunos precios. Los precios son un poco más altos de los que habían dejado algunos rumores y podría deberse ser sobreprecio marcado por el minorista que luego acabará ajustándolos según el conveniente. Por ejemplo, las R9390X cuestan 449 dólares, y las R9390, 369 dólares. Modelos más equivalentes como la R7360 marcan 150 dólares. Cantidad excesiva teniendo en cuenta que son soluciones renombradas. Bueno, eh, vamos con la... Sexta y penúltima noticia, <coughs> en GSM Arena han recogido una filtración de las posibles especificaciones de su último smartphone, el Meizu M2, una versión mini del M2 Note que tendría una pantalla de 4,6 pulgadas con resolución Full HD, o so, Mediatek, Mediatek MT6753 con cpu 64 bits y 8 núcleos con gpu mali 720 2 gb de ram y 16 o 32 gb de almacenamiento y 4g el diseño sería idéntico al del Meizu m1, m1 perdón, con un acabado colorido en policarbonato y su precio estaría entre los 150 y los 200 dólares bueno vamos con la última noticia <coughs> Desde el, día que hoy, desde, desde el día de hoy, Steam te permitirá devolver tu compra, juego expansión o DLC, por cualquier motivo en un plazo máximo de 14 días. Solo deberás cumplir dos requisitos para la devolución del importe, haber pedido de esos 14 días y haber probado el juego por debajo de las 2 horas por lo que es una opción perfecta para que los usuarios que compren un juego y a la hora de la verdad no hayan cumplido con sus expectativas o tengan un PC que no sea, no sea capaz de moverlo. Estén buscando y cumplir con la ley de los derechos del consumidor en la Unión Europea e intentar situarse al nivel de Job la cual ofrece un total de 30 días para solicitar el reembolso aunque siempre y cuando el juego no se haya descargado por lo que no podrás reclamar la devolución del importe una vez lo descargue y, y ya aquí termina mi sesión de hoy Bueno, pues muy bien Karim eh, pues es que espero que os haya gustado mucho este vídeo eh, ya sabéis que nos cuesta mucho hacerlo, sobre todo a él que es el que lo edita y bueno, antes de que quitéis el vídeo eh, quiero recordaros que la descripción eh, tenéis mucha información eh, sobre las noticias en sí resumidas, lo que serían los titulares, y también nuestras principales redes sociales que son Google+, Instagram, tenemos un nuevo Instagram, Twitter y Facebook, y eh, también hemos creado, un, bueno, ha creado Karim, la página web del canal, así que también la tenéis en la descripción, donde subiremos todos los vídeos para que no os perdáis ningún, así que nada, espero que os haya gustado, otra vez lo digo, eh, y ya está, eh, a partir del verano, cuando pase el verano, actualizaremos eh, todas nuestras eh, series, alguna de nuestras series, a segunda temporada, y también eh, haremos un especial, un año, que es toda una sorpresa, así que nada, hasta luego, adiós.